La verdad es que es un momento muy interesante, ¿no es cierto?, en lo que dice relación con las relaciones entre China, y Latinoamérica y, y china en particular. Y la verdad es que, bueno, ya ha pasado bastante tiempo, por ejemplo, de la, lo que fue el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China, ya se cumplieron, ¿no es cierto?, eh, 50 años. Eh, tenemos que, el año 2006, ¿no es cierto?, entró en vigencia el Tratado de Libre de Comercio, entonces lo que dice relación con comercio con China, la verdad es que los indicadores son... Eh, son increíbles, o sea, cada año vemos, no obstante la pandemia del COVID, vemos que la exportación e importación de productos hacia y desde China sigue aumentando. Y te diría que el tercer aspecto, que por mucho tiempo estuvo pendiente en relación con las inversiones, ¿no es cierto?, desde China a Chile en particular, y vemos que en ese sentido ya se están cumpliendo récords a partir del año 2018, eh, en el cual China se convirtió en el principal inversionista extranjero en Chile por primera vez en la historia, en lo cual nadie pensaba, ¿no es cierto?, que de forma tan rápida iban a comenzar a llegar capitales chinos eh, de forma tan cuantiosa. Y en ese aspecto creo que es bien interesante también, y esta quizás es una cuarta dimensión, que dice relación con cuáles son las industrias eh, o cuál es el valor agregado, ¿no es cierto?, que está generando la inversión china en nuestro país. Y de ese sentido se está empezando a generar un fenómeno bastante interisa, interesante que es relación con la diversificación de los capitales chinos, ¿cierto? Tenemos el fenómeno que todos conocemos, que es en relación con la llegada de las inversiones de empresas estatales chinas eh, a participar en proyectos, por ejemplo, de infraestructura. Vemos que las primeras empresas chinas se han adjudicado proyectos de infraestructura vial. Eh, eh, y también tenemos que ese fenómeno ya está diversificándose con lo que dice relación con la inversión eh, de empresas privadas chinas, no solamente en industrias, dice, en relación con, con, con, con, con industrias extractivas, como puede ser, ¿no es cierto?, la minería, sino que industrias en las cuales eh, no necesariamente son industrias tradicionales, como puede ser ciencia eh, y tecnología, como puede ser la industria educacional, como puede ser, ¿no es cierto?, e-commerce, como puede ser eh, eh, movilidad, electromovilidad, entonces... La verdad es que China eh, no se eh, está convirtiendo en un socio muy estratégico para nuestro país y específicamente me gustaría recalcar eso. es decir, cada vez tenemos una diversificación más importante en lo que dice relación con el tipo de empresa que está invirtiendo y, en segundo lugar, con el tipo de industria a la cual eh, esas inversiones están llegando, que a mí me parece que es el fenómeno que debiésemos no es cierto, eh, seguir desarrollando. Yo creo que lo primero que hay que mencionar, antes de como de referirse, a, ¿no es cierto?, al, al, a lo que se viene post-pandemia, yo creo que hay un antecedente que es notable, que es relación con el crecimiento económico de China el, el, el año pasado. Así es. es decir, el año 2020, China fue uno de los pocos pa países del mundo que tuvo un PIB eh, positivo. Y, y, y también hay que destacar que China, en definitiva, fue uno de los primeros países, eh, fue prácticamente el lugar en donde se comenzó a desarrollar la pandemia, al menos, ¿no es cierto?, Wuhan fue el lugar en donde detectaron los primeros casos. Entonces, que China haya logrado reaccionar de la forma que, que lo hizo, eh, con esa premura de tiempo, es notable y tener un PIB, ¿no es cierto?, sobre el 2% el año anterior, el año 2020, fue increíble. Las proyecciones para este año eh, también son buenas, ¿no es cierto?, para China. Se eh, estima, ¿no es cierto?, que podría estar en un crecimiento entre el 6 y el 8%, lo cual, eh, obviamente, es un... Es un es una cifra notable eh, para una economía de esa, de esa envergadura. Lo que se viene para adelante, bueno, las proyecciones son eh, más bien, creo que son optimistas, de lo que es la relación con el crecimiento de la economía de china, sin perjuicio de que hay ciertas, obviamente, falencias, que mencionaste el caso, ¿no es cierto?, de Belgrán, que es uno de ellos, lo que dice relación con el sector inmobiliario, eh, eh, con, el exceso, con el exceso de, de, de endeudamiento, ¿no es cierto?, de algunas industrias, eh, pero yo creo en lo personal que China eh, va a seguir obviamente esa senda de, de, de crecimiento, lo que demostró el año pasado, lo que está demostrando eh, este año, entonces debiese, sin hacer, probablemente convertirse o seguir siendo un, un, un impulsor, que viene a ¿no impulsar la recuperación económica eh, del mundo eh, en los próximos años. hablando de un, de un monstruo en la industria ¿no es cierto? Eh, inmobiliaria en China, que obviamente es una de las industrias más importantes, o sea, todos sabemos cuál es la importancia, no solamente el punto de vista de, de, de poder eh, suministrar vivienda a las personas en China, sino que la relación que tiene el punto de vista con, la, eh, con los gobiernos locales, porque son en definitiva los gobiernos locales que muchas veces le venden los terrenos fiscales a estas constructoras para que puedan hacer los proyectos inmobiliarios. Entonces, Existe un círculo que podría ser, obviamente, convertirse en un círculo eh, vicioso en caso que fallen estos, estos eh, elementos. Pero la verdad es que, desde el punto de vista de más allá de lo que es esta, eh, este caso de gran en particular, yo soy más bien optimista. O sea, eh, muchas veces se genera este susto de que podría generarse un símil con lo que sucedió a la crisis subprime en Estados Unidos. Pero en este caso, yo creo que hay la estructura de la economía de china. Es distinta, lo más probable es que eh, por el componente social, ¿no es cierto?, de esta, eh, de esta industria, eh, eh, es poco probable, ¿no es cierto?, que se genere una, una crisis como la que se generó en Estados Unidos, eh, porque esto día generó el incumplimiento de la, de la gente es decir, pagando su, su, su crédito y obviamente eso generó el disfrute de los bancos, bueno, y cayeron cayero bancos que no fueron eh, salvados por, por, por, por Estados Unidos. Yo personalmente creo que eso no. Va a producirse en el caso, en el caso de China, si esta empresa, esta empresa llegase a estar en un momento pasado, no es cierto, no está muy, muy, muy complicada, probablemente se va a llegar a una solución que no genere un, un final como lo que fue la crisis de subprime en Estados Unidos, y eso obviamente llevaría a una, a una caída del, del, del mercado a nivel mundial, eh, que ya se, están un poco, se han visto a la baja por, por, por estas reacciones a lo que podría pasar con el, con el caso de Evergrande. Respecto al caso del Cobor y el caso de Chile, que creo que poner las cosas en su, en su contexto, por ejemplo, está hablando que China tiene un, una población aproximada de 1.400 millones de personas, la tasa de urbanización, eh, ¿no es cierto?, la gente que pasa de vivir del campo a la ciudad de forma anual está cercana eh, al, al 1%, lo cual estaba hablando de que cercano a 14, 15 millones de personas, es decir, casi el, el 100%, 90% de la población chilena se está urbanizando constantemente anualmente en y obviamente eso nos da muchas luces eh, respecto a la necesidad, eh, como puede ser, del de, eh, de, insumo, en este caso el cobre, cemento, acero, etcétera, etcétera. Entonces, no obstante, hay una preocupación de parte del gobierno central de qué es lo que está pasando con estas empresas, porque tienen un, un exceso, ¿no es cierto?, apalancamiento, eh, y ahora, ¿no es cierto?, están cerca, o ya se produjo un cierto tifol, no, no empezar a pagar sus, sus bonos eh, a tiempo, yo creo que a nivel estructural, eh, desde el punto de vista chileno, la demanda de cobre de China, la demanda de cemento, la demanda de acero y otros insumos que son eh, necesarios para este tipo de industria, se va a seguir ¿no es cierto?, produciendo. El esfuerzo del gobierno chino, y esto obviamente viene mucho antes que el caso de Evergrande, dice la acción con cómo yo eh, evito que ciertas empresas ¿no eh, tengan una excesiva exposición eh, al riesgo internacional, como puede, puede ser también el caso de la aerolínea ¿no es cierto? Eh, HLA, que fue a invertir a, a nivel internacional activos que no necesariamente tenían relación con su core business, que era el, la industria aeronáutica. Y en ese sentido, el gobierno reaccionó poniendo cierto paño frío, eh, impidiendo o estableciendo ciertas restricciones para que ese tipo de empresas no pudiesen invertir de forma eh, con un exceso, con una exposición al riesgo, ¿no es cierto?, en industrias como puede ser, ¿no es cierto?, la, la, la hotelera. Podría pasar lo mismo en el caso, ¿no es cierto?, de esta, de esta industria, en la cual el gobierno intervenga eh, a través, ¿no es cierto?, de impidiendo que, que, que este tipo de empresas, ¿no es cierto?, que tienen un componente social tan importante, eh, puedan eh, asumir un riesgo innecesario, porque esto podría, ¿no es cierto?, eh, traer eh, un, un, un default, ¿no es cierto?, y esto generar una bola, una bola de nieve, que después podría ser difícil de, de, de parar. Pero desde el punto de vista chileno, en resumen, lo más probable es que eh, la población china siga demandando eh, nuestras materias primas, no solamente en el caso del cobre u otros eh, eh, minerales, sino que también en relación, en relación con la industria alimenticia. O sea, tenemos que esta población de 1.400 millones de personas va a necesariamente a seguir eh, alimentándose con una, con una canasta cada vez más sofisticada, entonces no debiese ser en el corto plazo una, un, un, un, una noticia ¿no es cierto? de gran preocupación para nuestro mercado. escenario, eh, yo creo que el, desde no es cierto, desde el gobierno del presidente Trump y ahora con Joe, Joe Biden, yo creo que la constante eh, en la relación geopolítica de, de China con Estados Unidos, son las principales potencias a nivel eh, global y las principales economías, va a ser de rivalidad. Eh, si se va a mantener o no este lenguaje no es cierto de guerra comercial, yo creo que es algo eh, accesorio. Lo principal es efectivamente Estados Unidos, sobre todo, ¿no es cierto? También podríamos decir que China, con la llegada de sigue llega al poder, empieza a tener una, una conducta más bien, eh, más bien agresiva, eh, digámoslo, de reacción en contra del ascenso de China eh, como uno de los principales poderes, ¿no es cierto?, eh, a, nivel, a nivel mundial. Estados Unidos, desde la década, ¿no es cierto?, del 70, intentó, a través de negociaciones, del establecimiento, ¿no es cierto?, relaciones diplomáticas a principios de los 70, de insertar a China al, al orden económico que había surgido eh, post Segunda Guerra Mundial, eh, eh, estoy hablando de la organización del libre comercio, intentar que a través de eso, eh, de esta forma impactase en el sistema político de China, y, y la verdad es que, bueno, desde la perspectiva de Estados Unidos, eso no, no fue muy exitoso, entonces yo creo que de todas formas eh, no lo llamaría necesariamente una guerra comercial no es cierto eso quizás más bien una postura extrema pero yo sí creo que este eh, esta nueva relación entre Estados Unidos y China va a ser una constante en los próximos años donde China cada vez va a ser un, un actor una potencia eh, un, un, una potencia global eh, más asertiva y en ese sentido Estados Unidos va a tener obviamente una postura de defender eh, su interés geopolítico económico y eso de todas formas va a ser un nuevo panorama que los inversionistas y los países van a tener que considerar a la, a la hora de tomar decisiones.